Padre, gracias por todos y cada uno de los días que nos has bendecido aquí en la tierra. Gracias por tu misericordia. Gracias Padre mío por darnos amigos y familiares para compartir estas alegrías. Te pido que bendigas a mis amigos, a mis parientes y a las personas que están Día a día, al lado conmigo, te pido por quienes nos importan profundamente y por los que somos nosotros importantes. Te pido por aquellos desprotegidos y por aquellas personas que necesitan de ti. Padre mío, donde hay alegría, dales alegría continua. Donde hay dolor, dales paz y misericordia. Donde hay duda, libera una confianza renovadora. Donde hay necesidad, satisface sus necesidades. Bendice Señor sus familias, sus salidas de casa y sus llegadas. No se haga mi voluntad, Padre mío, sino la tuya. En el nombre de Dios. Amén.